Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte. Mi nombre es Henry Pineda y te invito a ver este video tutorial donde trabajaremos efectos creativos con pinceles. Pues bien, manos a la obra. Con la herramienta de texto activa, vamos a elegir un texto. Ya lo tengo elegido ahí. Con la herramienta de selección, con clic y arrastrar desde una esquina, Shift, clic y arrastrar para hacerlo grande. En la parte superior en el panel de carácter, ya he elegido mi tipo de letra que es bodone 72 book a 200 puntos es importante a 200 para que se vea grande en este mismo panel, eh, panel voy a elegir la opción de small cups para dejar este efecto que está ahí presente ahora voy a colocar un degradado sobre la palabra me valdré básicamente del panel de la apariencia si no está puesto en la parte derecha ventana apariencia lo voy a extraer desde su menú contextual y la apariencia se la puede aplicar en tres opciones, en el trazo, en el relleno y en el efecto. Me voy a quedar en el relleno y en el relleno elegiré el degradado tradicional que tiene Illustrator. ilustrador. Con la herramienta de degradado, de arriba hacia abajo para cambiar la dirección del mismo. Y ahora, en el panel de muestras, voy a reemplazar esos colores. Así que elegiré este que está por aquí, lo reemplazaré por el blanco y uno más fuerte, que es un azul, lo reemplazaré por el negro muy bien ahora en este momento elegiré dentro del panel de muestras clic y arrastrar para incorporar ese degradado lo he creado ahí mismo ahora voy a crear unas líneas ya dependerá mucho de la dirección que quieran dar ustedes así que yo voy a elegir más o menos esto que está por aquí en el color de trazo voy a elegir el mismo degradado que hice hace un rato voy a hacer un pequeño zoom y con la herramienta de selección duplicando la tecla de alt clic y arrastrar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, unas 10 veces está más que bien lo selecciono esto y lo voy a duplicar y lo voy a poner aquí afuera lo voy a duplicar, lo voy a poner por aquí, ustedes pueden elegir en cualquier parte del mismo así que yo lo voy a elegir por ahí más o menos selecciono de nuevo todas esas líneas y ahora con clic y arrastrar la voy a incorporar dentro del panel de muestras mira ese círculo verde con ese más blanco que sale ahí ya lo he incorporado esto no lo necesito lo voy a dejar un poquito hacia afuera ahora vamos de nuevo seleccionamos el texto apariencia relleno y ahora en el relleno voy a elegir ese motivo que acabé de crear hace un ratito que lo estás viendo ahí recordemos algo muy importante que las apariencias se de arriba hacia abajo, es decir, estoy leyendo primero el relleno, luego el trazo. Así que el trazo lo voy a poner hacia arriba y lo voy a dejar ahí. Perfecto. En este momento voy a copiar las maripositas. Control-C. Me voy aquí a mi archivo nuevo y lo voy a pegar por acá. control B. Estas mariposas las bajé de FreePick.es. Como te das cuenta, están agrupadas. Objeto, desagrupar. Voy a elegir mis dos maripositas que son estas que están acá, y estas las selecciono con clic y arrastrar, y presionando Shift las voy a hacer un poquitito más pequeñas. Ahí, como están estas mariposas, la voy a convertir de un vector a una imagen. ¿Cómo se hace eso? Seleccionándola, objeto, rasterizar. Modo acá está bien, resolución 150 y transparente, esto es súper importante para que queden bien nuestro trabajo. Damos clic en OK. Otra vez la mariposita que está aquí, la arrastralizamos, las mismas características, clic en OK. Perfecto, activamos el panel de pinceles. La primera mariposita la arrastramos, si te das cuenta que otra vez sale ese círculo verde con el más, lo soltamos y vamos a elegir pincel de dispersión. Dando clic en OK se nos va a abrir una ventana bastante, bastante grande, así que vamos a poner M1 que vendría a ser la mariposa 1 con eh, las siguientes características que yo ya las he anotado con anterioridad. El tamaño vamos a dejar en aleatorio, aquí es 18 y aquí es 50. ¿no? En el espaciado, igual, va a ser aleatorio, 737 por el 100% que viene por defecto. En la dispersión lo vamos a dejar ahí el que viene por defecto, pero su valor va a ser de 10%. Y en la rotación, si sí, vamos a hacer aleatorio, vamos a poner aquí 84 y el valor de cero Tal y como está, clic en OK. La siguiente mariposa no se queda atrás. Hacemos exactamente lo mismo. Pincel de dispersión, vamos a poner M2 y los valores van a ser los siguientes. En tamaño va a ser aleatorio 251 por 34. En lo que es el espaciado va a ser igual aleatorio al 251 al 100% en dispersión el que viene por defecto pero menos 30% y lo que es la rotación igual aleatoria 180 por 0 o sea, simplemente clic en ok y ahora viene la magia la parte interesante la parte que está súper chévere en trazo Elegiremos cualquier color, no te preocupes, pero sí elegiremos en el primer trazo la primera mariposa. Ahora voy a crear otra apariencia y voy a colocar la segunda mariposa. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a invertir el orden de los trazos, así que el trazo 1 me lo voy a llevar por detrás. Si ves que el trazo 2 salió bastante grueso, no te preocupes, das doble clic en el panel de pincel y ahora voy a cambiar esos valores para que me quede súper bien la mariposa número 2. No sin antes, voy a cambiar estos valores para que me quede mucho mejor lo que estoy eligiendo. Mira qué hermoso que está esto. Esto es increíble. Simplemente dale doble clic y empieza a experimentar con los valores que te está arrojando aquí este pincel de dispersión, cuando lo tengas simplemente clic en ok vamos a aplicar a los trazos y ya está, muy bien por ahí ok ahora, ya casi lo estamos terminando eh, ya he adelantado ya mis trabajos aquí con una capa, en la capa 2, en la capa inferior, voy a crear un degradado que es del tamaño justo de la mesa de trabajo, con clic y arrastrar, si ves estoy presionando la barra espaciadora para moverme con este objeto Voy a reemplazarlo ¿sí? con este degradado que está aquí. Aquí sería de un color blanco y aquí sería de un color cian Si doy doble clic, puedo cambiar las características de la opacidad, pues de dejar una opacidad mucho más pequeña, pero en mi caso le voy a dejar simplemente al 100%, pero el cyan le voy a bajar el matiz a un 30% más o menos, ahí para que se pueda ver bien todo lo que estoy haciendo. Ahora, en este momento, selecciono todas las maripositas que están aquí en la capa superior y en transparencia voy a elegir un modo de fusión que es superponer y con la opacidad de un 30% cuál es la idea colocar estas maripositas que están por aquí y que me van a ayudar a realizar más el diseño perfecto si están más grandes bueno pues achícalas ok y ahora en la parte inferior ya tengo colocado lo que son los logotipos de adobe no voy a intercambiar el orden de las capas y ahí lo tenemos mira que estuvo súper interesante no estuvo complejo más bien lo que es nos hemos demorado un poco es en la parte del pincel yo te recomiendo que sigas explorando más con pinceles de dispersión con este tipo de trabajos yo sé que te ha gustado yo sé que ha estado súper bueno así que no olvides de compartir esto darle me gusta y seguirme en redes sociales mi nombre es Henry Pineda y nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta la próxima.